Nosotros nos eh, identificamos o llamamos practicantes de Dharma y tomamos refugio en el Dharma, hacemos aspiraciones para siempre conectar con el Dharma en nuestras vidas futuras. El Dharma es lo que queremos estar practicando. ¿Cómo sabemos si lo que estamos haciendo es Dharma o no? ¿Cómo sabemos? Esto es una pregunta que tenemos que poder contestar. Y se habla con frecuencia del Dharma sagrado, del Dharma auténtico, genuino. Y esta este tema que estamos empezando ahora de las preocupaciones mundanas, eh, en sánscrito y por lo tanto en tibetano la palabra no es preocupación, la palabra es dharma, dharma mundano, las ocho dharmas mundanos. Pero además, en los textos de Abhidharma, en los textos eh, fenomenológicos, que esto es básicamente Abhidharma, eh, y en muchas distintas enseñanzas, en Lorik por ejemplo, los factores mentales, etc., se habla de dharmas como cualquier fenómeno, todos los fenómenos son dharmas. y es claro que hay alguna idea aquí que… ¿cómo están usando esta palabra que es una designación válida para todo el trabajo espiritual que estamos haciendo, pero también para las preocupaciones y también para todos, todos los fenómenos? Y aquí necesitamos regresar a la raíz sánscrita. Y se entiende por qué no se intenta traducir la palabra Dharma. Más vale in, incorporarlo en español porque va, vamos a tener que traducirlo traducirla diferente en todos los contextos. Eh, y como mencioné alguna vez anteriormente, en la filosofía, del lenguaje eh, sánscrita, eh, se entiende que eh, lo que es eh, posterior, lo que viene primero son verbos, movimiento, cuando intentamos solidificar algún movimiento ahí vienen los sustantivos, pero el movimiento es lo que realmente hay, es posterior. Y por lo tanto, dharma viene de algún verbo. Viene del verbo dr, de HR, con un punto debajo del R. Y una de las maneras regulares en la gramática sánscrita de convertir un verbo en un sustantivo es que se alarga el... Eh, la, el vocal, <coughs> y en sánscrito R es un vocal, este R con un punto debajo. Hay más vocales, hay diez en sánscrito, o catorce. Contando de otra manera. DR se alarga Dharma, DHARA, Vajradhara es este DHARA. Y dr quiere decir sostener. Sostenedor del Vajra, Vajradhara. Dharma quiere decir sostén, lo que sostiene, el sostén. Y los dharmas en el sentido de fenómeno, por qué decimos, por qué los llamamos dharmas, por qué los llamamos sostenes, porque ellos están sosteniendo nuestra etiqueta o nuestra designación. No es que ellos son una flor, sino son el sostén en lo cual nosotros proyectamos, imponemos, designamos flor. Y en ese sentido, el Dharma en ese sentido de fenómeno es el objeto de una mente de ignorancia. La actitud de ignorancia-confusión es lo que percibe este campo totalmente interdependiente y va identificando, aislando, solidificando, cosificando fenómenos independientes. Por lo tanto, sostén. Esto está sosteniendo nuestra etiqueta, pero no en sí es un objeto independiente. Huracán María es el sostén de la palabra huracán, del concepto huracán como si fuera algo sólido y nosotros somos quienes estamos identificando dónde empieza y dónde acaba, en qué momento se convierte en huracán. Las ráfagas, los otros fenómenos asociados, esto no lo llamamos huracán, llamamos otra cosa, aunque obviamente todas las condiciones tienen que estar ahí colaborando para que haya el fenómeno pero nosotros mentalmente estamos aislando, esta es la ignorancia, esto no es un tema nuevo, pero estamos identificando qué es el Dharma, y todos los fenómenos son dharmas en el sentido de que son objetos de una mente que está aferrando a existencia independiente, existencia real. lo que traducimos como preocupación, dharma mundano, todos los dharmas mundanos son objetos de mente de apego o aversión. Todo lo que hacemos basado en las ocho preocupaciones mundanas nos ata a los ciclos de samsara, del sufrimiento. Cada acción motivada por preocupaciones mundanas es causa de más samsara, Lo que hacemos pasado en el Dharma sagrado o auténtico es para liberación. Aquí la definición necesitamos estar mirando motivación. todo lo que parece práctica de Dharma sagrado posiblemente es preocupación mundana, es práctica del Dharma mundano, si la motivación es, está infiltrada por las preocupaciones mundanas. En el retiro primero de Vajrasattva que hice de tres meses con Lamasolpa Poché, tengo una memoria que todavía como impacta aquí como flecha, que lo en el trono diciendo con mucha intensidad todo lo que haces pasado, motivado por las preocupaciones mundanas. Todo es causa de sufrimiento, todo. <risa> y tienes horas y horas para reflexionar sobre tu motivación, sobre lo que has estado haciendo. Y así se ve por qué seguimos dando vueltas en samsara. Hay que cuidar la motivación ser muy conscientes, muy introspectivos, muy honestos, muy muy honestos, atentos. Y por esto estamos iniciando esta serie de Está realmente intentando pulir la motivación, eliminar lo que no es dharma. Y estar motivados por preocupaciones mundanas, descubrir que lo que hemos hecho está impregnado con esta motivación, es... Exactamente lo mismo que nos pasa cuando empezamos a mirar toda la conducta y ver que nuestra vida está saturada de acciones no virtuosas, saturada de errores, ¿no? de acciones de mentiras, etc. Ya hemos pasado por toda esta experiencia de estar revisando y esto tendría que eliminar y esto tendría que eliminar y esto tendría que eliminar. Y estamos ahí, ¿no? Y mientras estamos eliminando varios, otras están germinando, porque seguimos aquí en retiro otra vez ¿no? con los mismos hábitos. Y, ay, ya había limpiado esto y otra vez, porque las semillas están ahí. Y ahora vamos a otro nivel más profundo. por esto, esto es en cierto sentido el eje y la parte más intensa de este retiro, para algunos, algunos ya tocaron sus nervios y estimularon todo y ya están. Pero ahí mirar lo que nos motiva, y tenemos esta, este conjunto, tenemos las acciones que cometemos tenemos las clichés que nos impulsan las clichés que nos hacen pensar que el problema está ahí y la resolución está ahí si todo solo tendría ¿no? más entretenimiento en los descansos entre las sesiones estaría bien o si solo tendría no o un cuarto más amplio con más no sé qué sol y con más con un uh, ventilador arriba y con no sé qué si tendría esto yo en este retiro estaría perfecta empezamos a creerlo no que okay, ya no lo creen pero en momentos sí si lo empezamos a decir no pero cómo ¿Mm? Ahí en la pregunta llegan las sugerencias. Las sesiones deben de ser más largas. Las sesiones deben de ser más cortas. Sí. Debemos de ¿no? entrar ya en silencio estricto. No debemos todavía de tener silencio tan estricto. Okay. Sí. ¿No? Si solo tendría mejores condiciones externas yo estaría bien. Esto es la mentira de los glishas. Las clichés nos hacen creer. La ignorancia nos hace pensar que las cosas son reales. Apego y aversión nos hacen creer que esas cosas reales son lo que necesito tener o rechazar para estar bien. Las preocupaciones mundanas son los objetos. Objetos sociales, objetos reales. Con gay nos enganchamos a través principalmente de apego y aversión. Y las ocho preocupaciones podemos dividir de varias maneras. Las podemos, hay ocho, y parecen uno es objeto de apego, en la contraparte que es el objeto de la aversión, ganancia, pérdida. No. Cosas contradictorias y todos sabemos, nadie necesita explicar, no tenemos apego para pérdida, ni aversión para ganancia, ¿no? ya sabemos, lo podemos organizar así, pero también los podemos organizar según bienes sociales o bienes virtuales o cosas en el ámbito de las apariencias, como otros nos perciben, o bienes físicos en cierto sentido. Físico no es exactamente la palabra correcta, pero aquí tenemos sen placeres sensoriales e intelectuales y bienes materiales y sus opuestos. Okay, otra vez, simplemente para repasar, tenemos reputación, desprestigio, tenemos eh, elogio, buena reputación, mala reputación, o eh, eh, fama o buena imagen, prestigio o desprestigio, o que la gente te ven mal, y aquí en esto que te ven mal, para ciertas personas que no les gusta que llamar mucho la atención, estar visto, que la gente te está mirando. Esto, esto pod podría ser su objeto aquí. Tienen aversión para que la gente les está prestando mucha atención. Otras personas sí les gusta que haya atención. Y si nadie les está como interactuando con ellos, como que no, que, que no está bien. sea lo que sea para nosotros personalmente, identificamos cierta manera de estar visto o no estar visto en estas categorías. Reputación, mala reputación, así. Reputación, los que dirán, estar pensando, ¿qué, está, ¿qué estarán pensando de mí? No, si yo hago esto, la gente va a pensar que, ah, qué arrogante, no, ah, se está llamando tanta la atención, no, qué exhibicionista, tal, tal, tal. O hay alguna sensación de que uno no es significativo, la gente te hace menos, ni te hacen caso, ni toman nota, te, te, te tratan como que tú eres nadie. Y esto puede ser el objeto de la aversión. El tipo de imagen, la manera de estar vista, son infinitas variedades, cualquier puede ser nuestro objeto de apego y aversión, es personal y también cambia en diferentes momentos. Pero tenemos algo, una imagen, una manera de estar vista o de nosotros imaginar que están pensando de nosotros. Y todo lo que hacemos para lograr lo que queremos y evitar lo que no queremos, todo esto es causa de samsara, causa de sufrimiento. Todo. Ajustas tu postura si sospechas que te están pensando en la gompa. Esto es causa de samsara. ¿Sí? Arreglas tu altarcito o tu mesita para que. Todos vean muy qué devota eres y tienes esas cosas así. Si es porque quieres respetar y tener un espacio limpio y ordenado para el Dharma, esto no. Pero si es, la gente van a ver y mis vecinos van a pensar. ¿Mm? Y las monjas están mirando, que, que no es cierto. Pero bueno. Imaginamos. Y esto existe en la imaginación. nos imaginamos como objeto en la mente o la vista de otros. Se ve que es muy distorsionado, muy desvinculado de una relación natural de amor, de empatía. Nos proyectamos fuera de nosotros, nos imaginamos como objeto, este objeto está en la mente de otra persona y e imaginamos que en la mente de la otra persona están pensando del objeto que somos nosotros, muy, muy complicado, muy confundido, muy anatural. Y estamos en esto todo el día. Y no solo que estamos en esto todo el día, acciones que podrían ser realmente benéficas, nosotros los vamos desbaratando. Más o menos. Los hacemos tomando algo muy noble y empezamos a una parte de, de nuestra mente, la contadora, calculando mi interés. Ah, si me ven haciendo esto, ah. Y no solo cuando estamos hablando de imagen, quizás podemos extenderlo un poquito, es nuestra imagen también frente a nosotros mismos, porque van vinculados. y las decisiones que tomamos basado en esto son muy, muy, muy confundidas. Vemos a alguien sufriendo y reconocemos que están sufriendo, tenemos esta imagen de nosotros que queremos propagar frente a otros o frente a nosotros que yo soy compasiva, vamos a ayudar a la persona, para sostener nuestra autoimagen de alguien que ayuda. Y un comentario de una amiga fuera de este retiro, muy honesta, reflexionando sobre sus impulsos, que sabe mal no estar ayudando a otros, porque entonces uno no está siendo benéfico, útil, uno está uno de entre los damnificados, no, uno no quiere estar ahí mejor, ¿no? si tenemos estas opciones uno no quiere estar entre ellos, hay que hacer algo, parece acción compasiva, y sí, claro, puede tener resultados pragmáticos para otras personas. Pero si la motivación es tú pensar que yo sí hago cosas, yo no soy una persona que necesita, ni soy una de estas personas indiferentes, horribles, egocéntricas que se sienten ahí. Y a veces uno está traumatizado y necesita procesar cosas antes de salir y exponerse a más imágenes de sufrimiento. Y siendo honestos, podemos reconocer, necesito un tiempo para reponerme antes de salir. ¿Por qué? Porque quiero poder estar disponible y realmente tener empatía y servir. Y no nada más yo intentando salir de mi postura de, ¿no? de sufrimiento, de miedo haciendo algo pero si la motivación es no pero yo soy alguien que hace esto y lo hacemos esto no necesariamente es acción compasiva y si miramos muy al fondo diferentes proyectos de eh, ayudar a diferentes comunidades o poblaciones hay que, hay que nosotros si estamos en esto necesitamos estar muy honestos y asegurar que no estamos usando a las personas como nuestros objetos de compasión para nosotros ser personas compasivas porque entonces estamos solidificando categorías. Yo soy la compasiva, ustedes son los que necesitan mi compasión. Y esto lastima mucho, y esto sí entra en la manera en la que ayudamos. Y esto no indica que no debemos de ayudar, indica que nosotros como practicantes de Dharma necesitamos estar mirando muy honestamente nuestra motivación, puliéndola, puliéndola, puliéndola. Y es muy difícil llegar al punto de estar dispuesto a hacerlo y capaz de hacerlo, porque todo es muy mezclado, muy muy mezclado, y sin tener un espacio seguro de saber que yo voy a reponerme si encuentro que mi motivación no ha sido muy puro yo voy a poder limpiarlo para poder continuar. Y este retiro es una oportunidad muy, muy valiosa y difícil de encontrar, de mirar. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Lo estoy haciendo para los demás o estoy haciendo para la imagen que los demás tendrán de mí y por lo tanto la aprobación o la valía externa que yo recibo por hacer lo que estoy haciendo? y sobre todo si está, ya estamos actuando, haciendo cosas benéficas para otros, nada más tenemos que pulir la motivación y todo esto se convierte en causa de liberación. Pero si no hacemos estos ajustes, y son ajustes pequeños, te das cuenta, ah ok, no, yo ahora quiero ser la persona que ayuda para ser la persona que ayuda, para ser la compasiva, okay. que espera está muy bien que tengo un impulso de ayudar, pero ¿no? por esto con las, los actos de generosidad, sin que nadie sepa, de asegurar que estamos haciendo esto, no esperando que ah, van a todos van a ver qué bondadosa soy, ah, qué bien. ya estamos nutriendo el ego. Y estamos en lo de las apariencias, como me veo frente a mí misma a veces. Y cuando queremos ayudar a otras personas, hay que cuidar mucho la motivación, porque lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo porque anticipo que van a pensar mal de mí si no lo hago, van a pensar que soy egoísta si no vine y no les hablé y no les ayudé, o realmente quiero hacerlo para beneficiarlos? Esta pregunta es absolutamente indispensable si somos practicantes auténticos de Dharma. Y no nada más gente es en una relación codependiente con todo el mundo. Que ellos tienen que ser los, ¿no? los con problemas para yo ser la persona mejor, una mejor persona. ¿Mejor que qué? Mejor que ellos. Pues sí. <risa> o mejor que la imagen que podrían tener de mí si no lo hago. Ves que hacemos much muchos bolas, muchos rollos, y nos negamos la oportunidad de soltarnos y conectar y beneficiar y gozar del profundo gozo de estar actuando con amor para otros. Y tenemos esta posibilidad ahí, podemos estar haciendo todas las sesiones aquí, cada mantra para otros, con una actitud altruista. ¿Por qué estoy puliendo mi mente? Para poder ofrecer una joya realmente luminosa a otros. No porque yo veo que he sido muy mala persona y yo quiero corregir mis faltas para no no tener tantos problemas y tanto sufrimiento y tanta gente pensando mal de mí porque yo traigo todos mis rollos y no, no, porque yo quiero ofrecer una joya a otros, que brilla. Por esto, la motivación. Y aquí estas dos categorías que estamos explorando hoy y mañana, lo que hacemos para conseguir defender o comunicar una imagen favorable de nosotros, y favorable cada quien tiene su definición, piensan que soy muy fuerte, muy tal y tal, o piensan que soy muy suave o piensan que soy lo que sea. La gente piensa que yo cuento, mira cuánta atención me da, la gente no me ven como problema, no me están mirando mucho. Esto es depende de nuestra, ¿no? nuestro rollo consentido que nosotros preferimos es personal, pero mirando cómo estás, este apego para uno y aversión para otro va insertándose en acciones donde esto no tiene que estar. <coughs> esto es el primer juego, después elogio crítica, y ahí también anticipamos que nos van a criticar. Y yo estoy segura que esto sí ha sido un tema, ¿Qué van a decir los familiares que yo no rompí mi retiro para salir, ¿Mm? los que dirán, I imaginando yo Creo que muchos saben que en el 11 de septiembre eh, la editorial donde yo trabajaba estaba teniendo una reunión en Las Torres. Yo les ya comenté, no aquí, pero en otros lugares, que toda la revista y todos los diarios, todos, no hubo nadie en la oficina. Es una tipo de conferencia anual que teníamos todos los años y siempre lo teníamos en Windows on the World, en este restaurante en la pisa, el piso superior. Y todos, las, todos, excepto los que habían, como yo, salido antes, todos, parecieron todos. y yo me recuerdo la respuesta de mi familia frente a esto, que mi hermano también perdió un amigo y en Nueva York todos conocían, era muy, muy mucha gente, mucha gente. Y me recuerdo a mi familia, todos estaban diciendo, qué bueno, que, que ¿No? Que, que ya eres moja porque ya era moja, me había hecho moja y que no estabas ahí, ¡qué bueno! ¿No? Y ellos todos asumieron que yo me salvé de me haber alejado, pero uno mete aquí, no, no es exactamente culpa pero también y esto es algo que hay que ver. ¿Cómo uno anticipa que otros van a reaccionar o qué van a decir? Ahí, si estamos imaginando, van a decir esto, van a comentar esto, ¿Mm? o otros van a decir, ah, qué bueno que hubo gente dedicado a acompañar a la gente, ta, ta, ta. Si tú estás ahí imaginando, o ¿Cómo otros van a responder verbalmente? ¿Qué te van a decir? ¿Qué te van a comentar? Estás ahí en esto. Y ambos juegos de preocupaciones están desvinculadas de la realidad. Si tú te estás preguntando qué van a decir, qué van a pensar, no estás pensando. ¿Estoy haciendo lo correcto? lo que yo hago tiene sentido, qué estoy haciendo, cómo estoy beneficiando, qué es mi aportación aquí realmente, qué yo estoy contribuyendo para que cuando salga realmente estoy aportando algo positivo, que no hubiera aportado si no me hubiera hecho este trabajo. Y esto es un ejemplo que podemos tener de ahora para que sea real. Pero esto pasa todo el tiempo. ¿Qué van a decir? ¿Me van a, no? ¿Van a hablar mal de mí? Y nosotros no queremos escuchar nada desfavorable de nosotros, nada, no aguantamos. Y, al contrario, podemos haber hecho cosas totalmente superficiales, con mente distraída, sin una motivación muy clara o buena, y si del exterior a la gente les cae bien, ah, ah, qué ah, ta, tal, tal, tal, y nos elogia. Gracias, sí. Ah no. No. ah, no, pues no. Yo tuve la ayuda de muchas personas. Mira, además de ser tan buena, también son, soy humilde. Fíjate. Sí, pero no, no. ¿Sí? Y todos los esfuerzos ahí. Para construir estas imágenes, no estamos cuidando quiénes somos. La intención, la, la atención no va dirigida a donde debe de estar. Todo estamos intentando manipular mentes de otras personas, para que piensen de cierta manera de nosotros. estamos en el ámbito de las opiniones y las apariencias, y este trabajo no tiene fin porque es completamente inestable, y aun cuando tu familia o gente está pensando bien de ti, si tú no te sientes bien con lo que haces, estás continuamente imaginando, Imagínate, imaginando, imaginando. y lo que tú estás proyeccionando, eso es lo que vas a estar viviendo. A mí me pasó en los primeros años de ser moja, eh, yo guardé estrictamente el voto de ayunar en las noches, y además era vegetariana. Viviendo en un monasterio tibetano donde los tibetanos no ayunaban en la noche y comían la carne que, que hubo. Y cuando hubo invitaciones para toda la Sangha, si era en la noche, pues yo iba pero no comía, porque hay que ir, si hay invitación hay que ir. Y tomaba algo y siempre pensé, ¿no? que ellos estarán pensando ¿no? que mira ellas, ¿no? Y salimos y sabían que yo no comía carne. Y ellos todos cansaron. Sí, después de varios años sin comer carne empieza, tienes asco, un poquito de. No, es la pierna de un ser y se lo agarran y ahí. No, es muy fuerte, después de un tiempo realmente yo como comiendo mis lentejas, y ta, ta, ta. Y mucho tiempo yo pensé, no sé si les cae muy bien que yo esté ¿no? siendo tan… y en algún momento uno de los monjes me dijo, pero después de tres o cuatro años, me dijo, oh Anila, que no. yo intenté alguna vez dejar de comer carne, oh, es muy difícil, yo no pude, pero siempre me siento tan feliz ver que tú no lo haces, ¡qué bien!, <risa> <risa> pero me di cuenta de todo el ruido mental y era pura proyección. Yo imaginé que iban a pensar que yo estoy siendo arrogante, yo les estoy mostrando cómo se debe de, bla, bla, bla. Todos estos rollos. Pura proyección. Y uno aprende mucho de esto. Pero lo que principalmente aprendemos es que uno necesita cuidar su motivación. Esto es lo primero. Y no no, no no desperdiciar mucha energía en qué estarán pensando, qué no estarán pensando. Si, si tú sabes que estás haciendo lo correcto, hazlo. Ya. Y si ves que alguien está sufriendo y quieres ayudarlo, ayúdalo. Sin que no te posiciones de tal manera que todos saben o sin ocultar porque van a pensar que me estoy llamando la atención cuando estoy ayudando a tal persona, así que no quiero que la gente vea que yo… ¡sí! ¡es increíble! Y todo esto es causa de sufrimiento, todo esto causa de samsara, todo. Tenemos apego y aversión para objetos ilusorios, que son las opiniones de otras personas, imágenes que surgen en las mentes de otras personas. Es una imagen, no es quien eres, es quien has logrado convencer a otras personas que deben de pensar que eres. Y sus mentes son igualmente inestables como las nuestras. Un momento creen esta imagen y luego ya no, según lo que está pasando dentro de ellos. Esta búsqueda no tiene fin. Y más creemos que tener, contar en la opinión de otros o ser como ser en la mente de otras personas, la persona que queremos ser, más éxito tenemos en esto, menos éxito tenemos aquí. Más nuestros esfuerzos de posicionarnos frente a la cámara y las acciones potentes, virtuosas que hacemos, ahí vamos. No voy a decir en qué lugar era, pero hace dos años cuando estaba viajando con su santidad el Karmapa en los Estados Unidos, visitó un gran instituto con mucha, eh, mucho apoyo de su santidad. Era fundado, o el patrón era su santidad Dalai Lama, y era vinculado con una universidad y su meta era de eh, investigar eh, cómo educar en la compasión y se llamó algo altruista compasiva etcétera etcétera y invitaron a Susana al karmapa de visitar tener diálogo y dar una plática pública y cuando eh, yo fui, estaba ayudando en la organización y fui y eh, él estaba intentando hablar con los fotógrafos y los fotógrafos eh, eran sabían que necesitan consultar con las personas que están manejando los medios, los reportes, todo esto, así que le enviaron conmigo. Y fue el director de este instituto y me vino y dijo eh, yo quiero asegurar que yo aparezco en, en fotos, necesito fotos y, y ya tuvo su… y sí, él apareció en todas las fotos, tenía, muy obviamente tenía su mirada donde están las cámaras y, y apareció como un gran amigo del Kremapa. Y esto pasa, esto es muy normal, esto no es nada excepcional. Lo que era excepcional es que él no sintió la necesidad de ocultar su misión frente a gente tan poco importante como fotógrafos y, y monjas, ¿no? Quizás. Normalmente nosotros agregamos en nuestra búsqueda de reputación una sofisticación que no queremos que la gente vea, porque somos practicantes de Dharma, no queremos que la gente vea que nosotros estamos buscando que saquen fotos de tal y tal manera, así que somos mucho más discretos y sofisticados, pero más o menos. Y cuando nosotros interactuamos con personas cercanas, queriendo evitar que nos critique. A veces no queremos tomar el tiempo o no tenemos la confianza de explicarles por qué hemos hecho las cosas que hemos hecho, y si en las horas que tienen para reflexionar ¿cuántas veces de manera sutil culpamos a otra persona por algo que pasó entre los hermanos? Uy, hay mucho que purificar. ¿Cuántas veces dejas que los padres asumen que era otro hermano? ¿O cuántas veces en el trabajo no levantas la mano? Fui yo, yo lo hice o en equipos de trabajo, sí, sí, sí cometí un error, nos callamos y dejamos que asumen que no, no eran nosotros, o que piensan mal de otra persona pensando que lo hizo él o ella, o las acciones positivas que hacemos. y esto es lo que realmente es brutal. Estamos, estamos haciendo algo bueno, algo benéfico, pero lo hacemos para sentirnos bien, para convencernos que somos buenas personas. Todo esto es al costo de intentar ser buenas personas, pulir nuestra motivación, ser verdaderamente empáticas, compasivas, altruistas, no buscando ganancia social. preocupación, imagen. Y todos los esfuerzos que ponemos en estos dos juegos, estos cuatro preocupaciones, también nos confunden, porque nosotros sabemos, realmente sabemos, que otros tengan esta imagen de mí, no implica que soy así. Y si es imagen, aún incluso si yo tengo esta autoimagen, tampoco me convence a mí, porque sabemos que es imagen, estamos mirándonos como objeto, no es como estamos sintiendo no es real. Cuando conectamos con nuestra bondad y dejamos que fluya y actuamos de manera generosa y estamos siendo auténticamente compasivos, amorosos, etcétera, cuando es real se sabe, y si generamos confianza real. Sabemos que estamos tocando una naturaleza bondadosa, pero si estamos alistando ejemplos de actos de bondad que podemos indicar que hemos hecho para comprobar que somos bondadosos, esto no nos va a convencer nunca. Si no estamos haciéndolo desde la motivación compasiva, no importa cuántos actos nos alistamos, nos va a consolar, pero no vamos a sentir realmente una confianza de que sí, yo sé actuar de manera, bond yo he sido bondadosa. ¿Está claro la diferencia? No es muy importante, porque cuando estamos manipulando opiniones sabemos que esto es vacío. Es, y realmente es nuestra mercadotecnia personal, intentando ¿no? tener una imagen y diferentes imágenes para diferentes personas. Esto es muy loco. Con los amigos de Dharma, persona muy espiritual. Con las personas profesionales, ah, bien guapo, bla, bla, bla. No sé. Ustedes sabrán. Con los abuelos proyectamos una imagen. Con la pareja otra. Sabemos que esto no estamos hablando de la realidad. Estamos en un mundo ilusorio y por lo tanto no importa cuántas veces ese mundo ilusorio nos aprueba, nosotros no vamos a tener confianza, no vamos a sentir que realmente somos como queremos pensar que somos. Para ser y tener confianza que somos lo que queremos pensar que somos, tenemos que ser no hay otra manera, no hay atajos. ¿Cuántas veces logramos hacer algo que supuestamente comprueba que somos buenas personas? ¿Cuántas personas convencemos de pensar que somos buenas personas? Si nosotros no hemos sido buenas personas, esto no nos va a convencer. Y ser buena persona en este contexto implica no estar actuando por las motivaciones mundanas, no estar haciendo cosas para aprobación, para alabanza, etcétera. Y es por esto que no importa cuántas veces recibes aprobación, nunca es suficiente. Nunca. Nosotros en, en ciertos círculos en inglés cuando alguien, eh, esto es entre amigos cercanos, cuando te elogian, normalmente ah, normalmente en, con, con personas que no son tan cercanas, tú tienes que decir Ah, gracias, pero en realidad, esto no era nada, ta, ta, ta, no hay que mostrarse humilde. Pero entre amigos cercanos, cuando un amigo cercano te elogia por algo que has hecho, tú qué dices, dime más. Gracias. Medio de broma, medio en serio. Ah, dime más. y cuando no decimos esto y intentamos ser, ah no, ser así como, hay que cuidar, otro. estás además de recibir este elogio que nos gusta, además queremos que queden con la impresión que ah, a mí yo no necesito tu aprobación, o, ah no, yo soy persona humilde, estamos buscando otro más, ¿sí? y hace que nuestras relaciones son muy artificiales y superficiales. Y la intimidad que queremos, la, la conexión profunda que queremos sentir con todas las personas cercanas, nosotros nos experimentamos como objetos en su conciencia y su conciencia es un objeto para nuestra imaginación. es muy complicado. Pero si logramos llegar a trabajar con este nivel de motivación, solo con ajustar la motivación podemos cambiar todo, y purificar la mente para realmente tener una mente pura, esto es lo que hay que pulir, esto es lo que hay que acabar, pero es gradual, porque ha infiltrado todo, pero si no pongamos esto en el radar como una acción mental que tiene infinitas consecuencias en acciones físicas y verbales, esto de estar continuamente buscando tu interés a través de las opiniones que otros tienen. y sobre todo porque realmente nos lastima profundamente el área de la confianza no sabemos quiénes somos quienes somos depende de quienes otros piensan que somos o quienes nosotros pensamos que somos basado en lo que pensamos que otros piensan que somos sí y hemos tomado muchos pasos alejándonos de la realidad y lo que nos regresa es aún más alejado de la realidad. En realidad la gente nos critica cuando están molestos, ellos, cuando ellos tienen irritación, frustración y resentimiento, y nos elogian principalmente porque se sienten felices, contentos, o cuando hicimos algo que a ellos les cae bien. Su respuesta a nosotros está basado en el mismo océano agitado por las kleshas y, y nos hacemos muy dependientes de las opiniones totalmente cambiantes, inestables de otras personas. Y si no logramos estabilizar una opinión favorable, tenemos dudas, estamos inquietos, sentimos mal. Y la experiencia profunda de saber qué estás haciendo, saber por qué lo estás haciendo y estar haciéndolo bien, esta profunda satisfacción ni podemos percibir este profundo gozo de estar practicando el Dharma, de estar orientando nuestras vidas, nuestra vida intentando ver cómo podemos transformar todo esto en algo de enorme beneficio. Es profundamente gozoso. Gozoso no exaltado. Es lo que debemos de estar haciendo, es, es de estar realmente en el hogar, en la, la casa a la cual hemos querido llegar desde tiempo sin principio, estar ahí. Nos negamos a esta experiencia. Y muchas veces empezamos a haciendo algo realmente para otros. Pero empieza, ¿no? Abrimos el calculador mental. Ah, pa, pa, pa. Y por esto necesitamos mucha presencia mental, muchísima honestidad. Y no estar basándonos en una confianza que proviene de aprobación externa. Así que estamos llegando a un, una capa más sutil, pero una capa que subyace Tantas de nuestras acciones confundidas que al estar trabajando en este nivel, si tenemos la valentía, si tenemos la oportunidad de estar trabajando en este nivel, podemos con solo este trabajo transformar la cualidad de muchas otras acciones. As acciones de por sí, como dormir no son buenos o malos, los podemos convertir en virtuosos de estar puliendo la motivación, y podemos dejar de estar convirtiendo acciones que tienen el potencial de ser virtuosas en algo en más confusión y más causa de sufrimiento, de samsara, simplemente mirando la motivación que busco. ¿Qué estoy intentando conseguir con esto? ¿Cuál es el discurso interno que se ha activado? Necesitamos poder escuchar estos discursos internos que nos susurran en una voz que casi no se oye. Por esto el silencio es absolutamente indispensable. y en los siguientes días vamos a tener la oportunidad de escuchar para cambiar, hacernos conscientes y muchas veces solo con esto, te haces conscientes que tienes un carbón en tu mano y ya, ya con esto se corta, el pensamiento se corta, pero estar escuchando es difícil llegar a este punto y llegamos a este punto. Vamos a ver qué, qué podemos hacer con él.